Como hemos visto, hay dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. Las procariotas serían aquellas células que tienen ADN, pero ese ADN no está envuelto por una membrana nuclear, es decir, no tienen núcleo, aunque sí que tengan ADN, sí que tienen información genética. En cambio, las células eucariotas son aquellas que tienen su material genético envuelto por una membrana nuclear. Podemos ver entonces que tienen núcleo. Dentro de las células eucariotas, Estarían las animales, las células animales y las células vegetales. Eh, vamos a hablar ahora en concreto de las células humanas o de las células vegetales. De las células animales, perdón. Bueno, vamos a ver. La célula eh, animal típica tiene una serie de estructuras u orgánulos que hacen, bueno, pues que la diferencian de, las, de las células eucariotas, como pueden ser las células vegetales. Tienen unos membranos, unos orgánulos que están eh, dispersos dentro del citoplasma celular. Aquí vemos una célula típica que tendría su núcleo. Dentro estaría el material genético, el ADN, y fuera estaría una membrana, una membrana plasmática. Membrana plasmática que rodearía ese núcleo y este espacio que sería el citoplasma. Dentro de este citoplasma estarían los orgánulos, los orgánulos que permitirían vivir a la, a la célula. El núcleo es la estructura característica de las células eucariotas. Contiene el ADN y lo protege mediante la envoltura o membrana nuclear. El ADN contiene la información genética de esa célula, de esa célula o del organismo del que, que, que compone esa célula. ¿no? El ADN se encuentra condensado en forma de cromatina y contiene su información genética, en su estructura. La cromatina es una estructura, es un, una manera de, de organización de este material genético, de este ADN. Las mitocondrias son orgánulos grandes con doble membrana que produce la mayor parte de la energía que necesita la célula mediante procesos de oxidación de la materia orgánica. Utiliza oxígeno y libera dióxido de carbono, libera CO2. Este proceso se llama respiración celular. Es decir, eh, incorporan a, se incorporan a la, a la mitocondria pues, moléculas orgánicas, por ejemplo la, la glucosa, y la va descomponiendo en sustancias más simples, sustancias que pueden ser aprovechadas por la célula, las va descomponiendo, las oxida, y al oxidarlas pues, se libera energía. Y esa energía la va a emplear para realizar pues, las funciones vitales de la célula. El aparato de Golgi estará formado por sacos y vesículas que provienen del retículo endoplasmático. Luego veremos que es el retículo endoplasmático, es otro tipo de orgánulo membranoso. En este aparato, en el aparato de Golgi, se transforman sustancias producidas por este retículo endoplasmático y se generan vesículas que formarán nuevos órganos o que servirán también. Para, ...para para expulsarlas para expulsarlas fuera, porque pueden ser sustancias, por ejemplo, de desecho... ...o para renovar la membrana, por el motivo que sea, pues hay que, hay que renovar. Aquí tendríamos el aparato de Golgi. Los lisosomas son orgánulos que contienen enzimas digestivas. Son enzimas ácidas que lo que hacen es descomponer las moléculas que, que se han incorporado en la célula... Digamos que descomponen, descomponen las moléculas grandes y las simplifican simplifican para que luego puedan ser usadas por la propia célula. Sería pues, pues ya digo, una manera de digerir, de descomponer esos, esas moléculas que se incorporan a la célula. Los centriolos están formados por microtúbulos y su función es pues, intervenir en, en el proceso de división celular. Intervienen también en el citoesqueleto, es como una especie de, de andamio, es una especie de armazón tridimensional que, que da forma a la célula. Pero en principio, la, vamos, para nosotros va, nos quedamos con que interviene en la división celular. Cada, cada centriolo va a cada a un extremo de la célula y a partir de allí pues, el material genético, los cromosomas, el ADN, pues, va hacia un lado y hacia otro. En el momento de división celular. El retículo endoplasmático, que hemos hablado hace, hace un momento, eh, vamos a ver que hay, hay dos tipos. Son unos sacos, a ver, aquí no lo vemos muy bien, pero estaría rodeando el núcleo. Son unas membranas que rodean el núcleo. Eh, hay dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso eh, se llama así, bueno, tiene unos, unos, unos orgánulos pequeños adheridos pegados a su superficie, que son los ribosomas, y su función sería la de fabricar, la de sintetizar proteínas, y el lípido, y hay el, y el retículo endoplasmático liso, que está un poco más alejado del núcleo, no tiene esos ribosomas, y su función sería la de la síntesis, la de fabricación de lípidos. Eh, estos materiales luego, posteriormente, pueden llegar al, al retículo, al aparato de Golgi, como hemos visto hace hace un momento. Los ribosomas, ya hemos dicho, que sirven para fabricar o para, para sintetizar proteínas. O Esa sería la, la función fundamental. Sería sintetizar proteínas a partir de información que le proporciona el ARN mensajero. No hemos hablado del ADN ni el ARN, pero el, la información genética que está en el núcleo está en forma de ADN. Y esa información no puede salir del. O sea, ese material genético, ese ADN, no puede atravesar el núcleo. Y por eso se tiene que hacer una, una especie de copia en otra, en otra molécula que se llama ARN mensajero, que sí que puede atravesar esa membrana nuclear y ya llegaría a los ribosomas, donde allí pues, estaría escrito, se contendría la información de cómo se tiene que, que ordenar esa proteína. Ya hemos visto en el tema anterior, o en el. Bueno, lo veremos más adelante, que, que las proteínas son los ladrillos de nuestro cuerpo. Estamos hechos por proteínas y esa información de cómo estamos hechos está contenida dentro del, del núcleo celular.